La fístula balcánica desde casa presenta un día de paella. De paella de esos que tu don con es a la playa de la no me nada por censer. El la van a al teatro improvisar, hace meses castañas con al Montan lámpara fernal y a la calora la el Guinness, marechal y ayuda en todo el de ayuda con Cubán, Juan Albus en Andorra. El picarroa, esta dos ni falta sal, no ya dios que están en la lista desde todo pues, el que sabían. Durotas y ves paellas y estir de taxibos, monstruos más cansa en esta carta de peta sol. Una inmensa foguerada, totalmente suave y de artistas olvidar les tengo en una capa de la policía a venirse al final, deba que picaros, de estas ni ya de un debe debe de salir, debe de Tú debe de salir, debe de salir, debe de de de de tiene una revelación carga un po al agua de la mar Sin cedirles a ningún Sin para hallar Y esquivando desde este para y, esquivando, y la boca, la alcarrero y trapar, tocha, y la paella a volar. Era un día de paella, de sojento, pues, por la playa ahí están ustedes. Era un día de paella, de sojento, pues, por la playa ahí están ustedes.